Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a recuperar tus mensajes eliminados, borrados o perdidos de WhatsApp ¿ok? en tu iPhone Para eso vamos a utilizar una herramienta llamada UltData ¿ok? Es importante descargarla eh, y una vez que ustedes la hayan descargado, la hayan instalado y, y hayan obtenido la licencia Pues ustedes ejecutan esta herramienta como administrador una vez dentro de la herramienta vamos a conectar nuestro dispositivo con el cable USB. Una vez conectado el dispositivo, aquí vamos a seleccionar la casilla de WhatsApp. Para ello vamos a desmarcar primero todas las casillas de la primera sección. Luego vamos a marcar la casilla que dice soporta recuperar datos existentes. Y únicamente vamos a marcar la casilla que dice WhatsApp y archivos adjuntos, esto nos va a permitir pues, hacer un análisis de Whatsapp para poder eh, recuperar los mensajes borrados y eliminados, obviamente aquí tenemos que esperar a que el programa de Tino Share Data analice el dispositivo IOS, en este caso tenemos que esperar, entonces aquí el programa pues, obviamente va a analizar todos los mensajes que nosotros hayamos tenido en Whatsapp en alguna oportunidad para poderlos recuperar. Bueno chicos y recuerden que la velocidad del análisis va a depender de la velocidad de su PC y de la velocidad de los puertos USB. El caso es que tenemos que esperar y una vez de que finalice el análisis nos va a mostrar todas las conversaciones. Aquí simplemente vamos a clicar una conversación y en el lado derecho va a aparecer eh, los mensajes de esa conversación. Marcamos las conversaciones que queremos recuperar, le damos al botón verde que dice recuperar. Y luego en el apartado de WhatsApp vamos a poder escoger un formato para guardar estos, estos mensajes. Ok, entonces ya luego le damos a guardar y nos va a pedir una ruta, yo selecciono el escritorio, ustedes escogen la que quieran y cuando le den a recuperar se va a crear una carpeta, cuando se cree la carpeta en el escritorio vamos a poder abrir esa carpeta y cuando abramos la carpeta allí vamos a tener... Todos los archivos, ¿ok? Vamos a tener la fecha, vamos a tener los mensajes, vamos a tener todo, ¿ok? Fíjense que acá, si yo me voy hasta la carpeta de mensajes de WhatsApp, voy a tener lo que viene siendo los archivos adjuntos, fotos, videos y lo que viene siendo notas de voz. Si nos vamos hasta el archivo eh, de Excel, vamos a tener pues a la final toda la conversación, número de teléfono, fecha, si hemos recibido o enviado el mensaje y obviamente el mensaje en cuestión. Y pues nada, recuerden que toda la información... Va a estar en la descripción del video. Yo espero que les haya gustado. Y sin más que decir, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias y hasta.